Pero dale. ¿Qué va, qué dale. <tose> a la derecha bajar un poquito el pescado Lindo Lindo Pisa que la tiene Está en el banco, está Lindo pescado Muy lindo pescado sí, bien clavado Bien clavado, lindo pescado no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 y con, también estuvo acá en el campo, nos encontramos con un viejo amigo, como es el Yuyo Gómez, también, y que hiciste buena pesca también, Yuyo. Es espectacular, ¿Eh? sacamos unos bichos barro. la verdad que hoy sacamos unos bichos barro. Bueno, eso es bueno, eso es bueno, la, la laguna está full, está rindiendo, y mirá que es sábado, nosotros estamos acostumbrados a salir entre semana, y ahí siendo sábado eh, pescar esa cantidad quiere decir que la laguna está rindiendo. Muy bien, está rindiendo muy bien Alberto.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 las cometas con los colores espectaculares que marcó tendencia en el mercado nacional de boya como es doble con los colores que bueno que el pescador eh, tuvo una, un beneficio a eso porque gracias a la combinación de colores que hizo WT la competencia pudo copiarse y salir con productos de esa calidad. Seguimos con las bigoteras WT que marcó tendencia también toda la línea de boya WT la va a poder adquirir en el pez gordo en todo el país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 con la niñita bárbara que es una boya más bigotera en ABS para los pescadores en calle una línea corta pero bien separación con muy buena separación perdón entre boya y boya para que puedan pescar bien tres bigoteras en ABS para el río la plata bueno las attractor dos boyas clásicas más bigotera estas son las de río la plata miren qué línea una terminación espectacular como tiene doble t con el armado que viene doble stay. Así que amigos pescadores, recuerden que WT marca tendencia en la pesca. Y otra cosa que marca tendencia para la pesca deportiva es la, el Harinado Golden Carp. Es un Harinado espectacular para la pesca de carpa, de boga. Es simplemente es este producto que tiene una elaboración de primera. Hay que complementarlo con una batata hervida y si le quieren agregar para hacerlo bárbaro, un poquito de esencia de vainilla y le da una, al producto una terminación espectacular. Se puede usar para los resuelos triples para los resortes, para la, la, la, la línea de carpa coreana. Así que todo un mundo, todo para el pescador deportivo. No tiene más que pasar por el pegordo, llamarlo por teléfono, mandar un mail, y lo enviamos a cualquier punto del país. Recuerden, boya WT, harinado golden carp.